Y voy a poner todos los eh, anuncios Pertinentes <risa> Porque si nos damos por culo La gente no se entera de que estamos en directo me... me sigue gente, pero Si lo pongo en Whatsapp más probabilidades de que digan ¡Eh! Mira la epigomancia esta ¡Ay! ¿Tiene que estar el fuego o esto que ¡Eh, cojones! Yo creí que había la mierda ah ah, vale, ah vale. nada ya estoy llegando vale ahí tiene un Twitch ahora papá WhatsApp te voy a silenciar y el... a ver el directito hola ahí aquí lo tengo aprende conmigo aquí lo tengo cómo veía yo N... y yo Panel de... de no de, de, eh, ¿Cómo? Aquí ya está Ya estoy en la pantalla que me pongo siempre No, oh, se va a olvidar subir 10 de inteligencia No, tonto Yo me debería poner alguna algún hechizo o algo Si me subo 10 de inteligencia y fe, Pues puedo hacerlo fácilmente Y no me subo Ay, tanta fuerza Porque me debería subir teóricamente 40 de fuerza Pero no lo estoy utilizando prácticamente No sé No sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. A ver, si no, eh, me viene cuántos niveles me quedan, pa. 10 de fe. ¿Cuántas fe tengo? Ay, yo que no, sí, yo es me que quedo no un de... Aquí señalicita de invocación. ¿Sí? ¡Eh, el señor Chico! El... Señor Chico empieza a seguir. Bienvenido, señor Chico, al Wit canal de wit eh? Donde vamos a jugar Dark <risa> Después de que Fran se saque la mano del culo y de que anuncie que estoy en directo en el WhatsApp. Que voy, que voy. Estoy subiendo el nivel de fe. Día más siendo cristiano. Ole, ole y ole. Viva Cristo el Rey. Siempre. Cacho. Que si no es que no me voy a poner el vestigio del caos. A ver. Pontífice. José Luis. Pa pa pa, pa, pa. bueno, onda. Te cuidado, no te invadan. Eh, a pasar se si me invaden mejor. Uno más tortufício. Vale, vale, vale, tranquilito. Yo no, soy un asesino. No conozco el miedo vale. tengo que, Me tengo que checar A ver si tengo algún anillo mejor el... Uf, Yo me quiero cambiar el Anillo del león, tío Porque vi que Decía él por ahí Que es chulo Pero yo no Puto entiendo El anillo del león Sinceramente ¿Cuál es el del león? Eh, que te aumenta El daño de contraataques En armas de estocada Mi arma cuenta de Como de arma de estocada Pero contraataques Si le pegas En el frame Justo después de que El otro haya pegado lo esquivas y le pegas Es muy raro, tío No me acabo de, de quedar muy claro Cómo va Y seguro ya que te van mejores ¿eh? Como... yo yo estoy Yo, sé, nada ¿no? de, yo estoy a nada De quitarme el de Cloranti Y ponerme Las hierbas, ¿sabes? Es que si hace la misma mierda Es no. que hace lo mismo Lo que pasa es que En mitad de la batalla Se te puede acabar Y todo el rollo, ¿sabes? Ya, bueno no sé, con que... la señalita. Hay que, hay que replantearse el, el, todo, todo entero. Espérate, me voy a poner el pacto de los locos. Para ganar no, pitos de leche. Creo que cada vez que mato a uno me dan eso. Pero me echa del mundo. Pero bueno. <risa> un pequeño precio a pagar. Creo que no, eh. Bueno, creo que si matas eh, digo, en plan digo, 6 -3, me has matado algo así. No, creo que no. Yo voy a matar un, un espectro. Vamos, tengo entendido. Porque muchas veces ha eh, entrado. Yo creo que es proporcional Y yo no, no veo más señales Tú ves más señales eh, Yo no veo ninguna Pero me están invocando de repente Yo soy yo, cabrón Ah, vale Eh... Mm. Tenemos contra señales. señor Eh, por ahí. No sé, son las cinco ya, que, Y en Europa O sea... En sí, Canarias no, las cuatro En Europa es, las cinco es, es, en, por en Reino Unido y Portugal Las cuatro mm, Y yo es que yo creo que el otro día Jugamos contra americanos Sí, ¿no? Y no. es una mala hora en América. Eh. Verdad, en América ahora mismo es muy por la mañana. No me jodas que no va a haber aquí, chavalina. A ver, por hay la noche siempre hay más gente en general. Ahora, si te metes a las 8 eh, ya. Mira, te viene te uno, viene uno, viene uno. Y tú también estás aquí, ¿no? Sí, sí, yo. Viene Ishimura. A echarse unos PvPs. Tío, me he quitado eh. el anillo de. Saluda, ¿no? Ishimura, por favor. Te veo con unas intenciones un poco hostiles y. Eh, sí, sí, ha venido muy a tope. Vale, vale, vamos, Ay, me da espectáculo. Oh, no. Vamos a darle. Dios Jaime, creo que se vaya a puñetazo, a ver. Dios, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Soy copota este. Dios, me, y yo, no, Frank, cuidado, Fran, Fran, Frank, Frank. Vale, sí, ahí me... un trapo. Es, es un maricón, es un maricón, es un maricón. Al en la cabeza, ¿no? <risa> Para eso estamos. No, no, espérate, espérate. ¿Cómo que, ¿Cómo que espérate? Espérate, va pegado, pero a ver si se relaja ahora. No, no, yo no me fío de él, eh. Es más piromántico, los pirománticos son tontos. Joder, viene otro. Quiero pelear. Quiero ser tramposo, varicón. Quiero, lo mato. Ay, cuidado. Jodan. No Seguirá poquísimo el cabrón Espérate, espérate Que ahora hay, hay otro ahí. Joder, ¿otro? Me cago los muertos, un dragón encima A ver, son, son los peores Fíjame que te rodean Ya lo veo, ya lo veo Yo, yo, yo, yo que, la, que el fuego me hace mucha pupa Vamos a primero a matar a uno a ver, eh. Tú sabes, no, eh, este, este Guachaba Jaime, Jaime! Que este no te mete 8 hits por segundo. Espérate, que el tonto este está casi muerto. Pero, ah, claro. Pero que la gente, eh. Claro que sí. Bueno, yo también te digo, yo veo ya que se está. Te por detrás! ¡Eh! ¡No, tío, no! La, ¡No hay las lágrimas del pito! ¡Ah! <risa> o sea, tenía que hacer a la mierda esa, ¿no? De que no le mate el último golpe algo de eso. ¡Mata! ¡Vamos a perseguir a este, Ari! Este es débil, Cuál. este es débil. Tiene muy poca, poca resistencia a los golpes. Cago la hostia. Joder, tío. Tío, que la. Jaime que... detrás Ya lo veo. ¡No! Me cogió el pito. La Me cago en la, la hostia, no quita nada. Casi era un pasta. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. yo. <risa> Como estamos de violento. Que ha hecho un PvP aquí honorable, bonito, chulo. Mira, al final. Encima, no uno, sino los dos, eh. Sí, sí, sí. Bueno, el otro, el otro empezó a pegar porque ha dicho que estábamos pegándole a Ishimura. Ese querrá llevar el alma Bien. Dios, Jaime, este tío es más pesado que pesado. El... No, puta, no sabía que hacía eso. Era una mina. Bueno. Jaime, eh, me está quemando el lado, tío. Eh, intento usar el P2 o el a ver si cuela o no, no, o si va a colar No, tienes ya dos invasores. Me va a tener wow, Me ha hecho basta ¿Estás vivo? Me estaban no? haciendo bucaque. Bucaque es serio. Serio, serio. Vale, dos contra uno. Uf, te pongo la señal a ver si puedes, poner, puedes sacarla. La pongo en medio de abajo. Ucho en la hierba. Ay, yo me están haciendo un foco Mira, le he puesto, esto, si tío. le puedes dar dos toquecitos rápido y ya la. Nah, muerto, muerto. Vale, bueno, no pasa nada. Por, me estaba tirando piromancia y yo, que asco de peña, tío. Pues la pongo arriba, tío. De la lucha parece que no es la hora esta. No, esta hora es mala. ¿eh? Pero bueno, podemos. Yo, es que, yo pensaba que me ibas a avisar más tarde, ver? ¿no? en plan. cosa a ah, las bueno. 8. No sé. Que haciendo stream tarde alza uno la voz y. A bueno, pero a las 8. A ver, a las 8 no. De 8 a no, digo, Es que lo ideal, un día entre semana... Porque si fuera fin de semana, tiene un paseado. Claro, claro, claro. Porque es que yo he jugado. El equipo igual, vamos. La gente, la gente que juega al Dark Show. Buenas noches. Mi compañero lo son. pongan ah, no, eh, la señal? Vale. La está puesta. Pues. Bueno, podemos intentar ver qué tal. Y si no, probamos por la noche. Siempre se puede hacer eso. Pero no la señal. ¿Ves que Yo no veo ninguna señal. Bueno, espérate, la voy a poner donde el otro día exactamente. Pero es que yo no veo ninguna. Bueno, me están invadiendo ahí. Ah, bueno. Eh, pon tu señal. La tengo puesta ahí tirando para la puerta. Contraseña es que no tengo puesta, ¿verdad? He ah, de y sí, tengo la, tengo la contraseña cum tú, tú también la tendrás, ¿no? Hostia, pues es pues probable. Me la he quitado el tirón mi boca, ¿no? ¿eres tú? Sí, ah, claro, porque tenemos la contraseña cum Tenemos cum de contraseña, que es demasiado cum. Siempre tanta cum al final, la cum oh, sale mal, tío. Exceso de cum. Es que el otro día pusimos <risa> A ver, espérate si sí se me ha guardado. Bueno, por lo menos no salimos uno al otro. Vale, no restringido Ah, yo no sé si lo tengo restringido, o ¿no? Eres tú, ¿no? Sí. ahí viene el pide. Este eres tú, ¿no? Vale, sí. Hasta aquí detrás ya. Joder, este aquí detrás. ¡Eh! Ya. ahí Me aparece un montón de señal, aparece un montón. Ah, claro, claro. Vale, vale, vale. Vale, vale, joder. Ah, tío, tío, tanta, he tontería, tanta tontería, tanta tontería. Voy vamos a darle yo, a eh, darle yo a este. A ver, vea. Vale, guía ni, ni guía ni nada. ¡Uy, oh, Dios! Su ¿eh? No, no, ratica. no, eso es un escudo, ¿no? Es un arma, un arma, ¿no? Sí, es un escudo. ¡Ole, ole! Lo ole. ¡No! ¡Hostia, no Dios, buen poise que tiene el amigo, ¿eh? <risa> ¡Hostia, hostia! El espadón de marico perdido. Momentos toque. Bueno, <risa> rompe, vaya. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Un pixel! ¡No! ¡Pixel! Doloroso, doloroso. Muy doloroso. Eh, pon la wea. Pongo la wea. Cuando viva, de nuevo. Espérate, antes de aparecer Para nadie. Para el Para el mismo sitio. Sí, pero pongo ahí. Qué puta cagada, tío. Se ha quedado un pixel. Este no la veo. Eh... Espera, espera Tenía que cargar eso Ahí, ya ver, Ahí está puesta ¿Y mismo sitio? Sí o sabes que me he dado cuenta, tío Que también es para darme una hostia a mí mismo El okay. Streamlabs lo tenía puesto en mil, en 1080 Pero el OBS Por algún puto motivo Estaba puesto para grabar en 720 No la veo, Jaime Eh... la has puesto en la arena? No, no, abajo, abajo Arriba, coño Digo, en el sitio no, Está abajo hay una no. De demente no Está en el sitio ese para en... Justo en lo de Circulito No, no No la veo Circulito para Madre mía Se acaban de matar aquí unos pibardos Ay, me moca alguien Yo no sigo sí. Entonces, ¿quién? Venga, lucha. lucha, ah, había lucha ya lucha, ya lucha Voy a darle duro Tengo que conseguir también los objetos estos Los huesos putos del culo yo me he hecho amigo de un pibe que va vestido de mujer <risa> Pero es un pibe o es una piba A ver Su Tiene personaje? De barbilla de hombre Ah vale, me pegan los Lo malo de ese morado es eso, que me pegan los bichos Se ponió por ahí lejos Se puede liar Eh, un señor Tampoco hay tanta gente Es una Artorias Vamos a darle Tiene espadas de la bailarina, creo O del pontífice, ¿no? Las o sea, que son dos espadas de, de colorina ¿De quién es? De colorines. Una roja y otra azulita ¡Ataquimas! Pontífice eh... o bailarina no, no, no, no Rueda para atrás no pa ¡Eh, ¿Eh por... está viendo Estus! Hace, hace reverencia, bebé Estus vale, este. No comprendió el código de honor, ¿no? No pasa nada, tío Se le parte la cabeza Vale, hay otro loco aquí conmigo Así que... Ya se puede dejar de bebé que... ¡No! ¡Adiós, me ¡Venga, ¡Eh, la Jaime! No me pega a mí. Amigo loco, ¿a quién le vas a pegar? ¡A mí! ¡A mí! Tío, Jaime, los dementes le caen mal a todos los chavales. Hombre, él me cae mal este elemento este en concreto. Además, los dos beben estos. <risa> a mí un espíritu oscuro. A ver, adivina quién le va a pegar el espíritu oscuro. <risa> Con mi suerte. Vale, vale, vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Hacemos foco a... <risa> ...ha acordado la paz conmigo. Jaime, el estoque me ha servido, tío. ¿El estoque? Sí. Yo, hombre, me habría servido si no se hubiera quedado un pixel el otro. Pues el mío se ha quedado un, estoque, ah, un pixel. Y le he ido con el estoque. Oye, no me estúpido. No. no. voy a ayudar al tonto de hacer la zona, o sea. Tío, Jaime, un pibe te ha hecho spam en el chat. ¿El ¿Spam en el chat de qué? Sí. ¡Hala! Un puto maricón eso, eso, eh, ¿Así le habla a tu madre? ¿Así le habla tu madre, amigo? Te parece súper mal, eh A ver cómo le, cómo le voy a eso No sé cómo estás Esperen, estoy aquí contra Artorias y, y Carapoya <risa> Básicamente El combo legendario de Artorias y Carapoya Hostia, Carapoya, como pega estoy invocando aquí a la chavalería, tío A los jóvenes Pero hay O sea, en comparación con el otro día Tú, que jugamos más tarde Tú tío, Tú, muerto Vale Sí, sí, sí, hay, hay, hay gente aún así, eh Vale, creo que me, me voy ya, ya que me ha dado la cosa esa ¿Me, me va a echar? Sí, me va a echar Pues menos mal, porque este mundo es eh, asqueroso Pero a muchos niveles eh, A ver, ¿cómo baneo al tonto? Lautaro bajo. Lo, la Hola, bienvenido. ¿Quién? Hola, señorita. Eh, yo, como porro aquí, Betar, ¿no? Sí. Sí. Vale. Perfecto. Eh, ahora no puedo. Joder, tío, soy demasiado, soy demasiado nuevo en Twitch. Ey, ey, ey, ey, ey. Ok. Vale, bienvenido, señor Lautaro bajo. Eh, prosigamos con los PvPs. <ríe> Ay, yo lo que espero es que haya gente más honorable, tío. Porque me da muchísimo coraje. Que empiecen a curarse ah, empieza no, a pues, a a empiezan a llegar 500 personas. Bueno. Empiezan a llegar 500 personas aquí a, a unirse al cachondeo y... Y no puedo... Yo he invocado pu un, a un espectro blanco, He eh, puesto aquí... Eh, el esto. No, no te la veo, no. yo. Está tirando para la puerta. Para allá, siempre. Ahí en... No bueno. Eh, hola, Bob. Bienvenido, Bob. Bienvenido, welcome, Bob. To the Dark Souls 3 stream Eh... Y chico Jaime vale. la veo pero... Vale ya Vale, vale. Oh, oh. Digo, Chico, un, tam, un time out ¿En verdad para qué? Porque un pavo que llega aquí Y suelta un spam pues se podría a su puta casa Que no le quiero, ¿sabes? <risa> Así de sencillo No me interesa un tío Que me ha Aquí un enlace por la cara Pero si lo, Jaime Si lo, o sea, digo Aunque lo banees El tío puede seguir en el stream Pero no puede escribir en el chat Ah, pues ya está Porque sigue en el stream <risa> No creo que siga Bueno, tío pues Porque no escriban en el chat Y es lo que me interesa <risa> Te puedo dar a yeah, ti oh. un VIP si quieres eh, o, lo que, o un admin o lo como se llame Señor un chico ¿no? O lo tienes ¿Cómo va esto? Ah, ahí como moderador Claro Y si tú estás viéndolo, viéndolo pues, Me puedo ayudar Si quieres no Espera, eh, ¿te has comentado? Eh, no, comento eh, Dime algo y, y pongo ahí. Mata al host o dos fantos, Vale, mira, es verdad, es verdad ¿Ves, eh? Lo que yo te he dicho antes eh. eh, Jaime, lucha contra mi amigo eh, el amigo ha matado a tres personas El amigo ha matado a tres... Yo no quiero luchar contra el amigo ya, eh. <ríe> eh tío, si ves que te va a matar Diré que te perdona la vida, ¿no? el, Yo, Pink, pink Guy Es yo, que es el del Fincifrank, tío <ríe> Mira, Jaime, la guarda de caballero negro, eh Un barico a La guarda de, de caballero negro está rotísimo, tío Jaime, me quiere pegar Vale, voy a por Pink Guy Dios, Pink Guy Te quiere pegar, espérate. Pero, ¿pegar cómo? ¿Te está pegando? ¿Te ayudamos, Frank? No, no. creo que es mi amigo. Ah, vale. Te está pegando guantazos. Joder, pingaí, tío. Es que me metí mucho. Si sí, veo que te va a matar. Sal. Hago un... Una mariconada. ¿Has hecho? Sí. ¿Qué dices? Oh, no te ha La emoción. Ponla, ponla. Sí. Eh, literalmente te ha llevado maricón en tu cara. Eh. Sí. Yo, pero yo me lo imagino un HD, en plan... El, yo arrodillado y el tío me corta la cabeza, pero en plan limpio. En limpio el cuello. Fuera. Eh, chico... Eh, te digo Aro eh, Si viene un pavo Spameando enlace, Baneado Pero del tirón Y un timeout Pues yo qué sé Si en el caso de que esté alguien Spameando alguna tontería Yo que esté diciendo Patata, patata, patata, patata Patata, patata Le diga que pare y no pare Una cosa así Pero tampoco Jaime, dale chulo Le doy, le doy Joder, tío El El pavo todo agresivo Súper agresivo eh. No hay piedad No hay piedad Aquí no, no no se perdonan vidas. Somos PC, efectivamente, señor Lautaro. Estamos jugando en PC. Eh, yo estoy level 107, más. No estoy ni el nivel 120, que sería el óptimo. Y mi amigo sí que está 120, ¿no, Fran? 121, me tiene que soy un nivel de fe. 121. Pues eso, Bravo. 121. Y estamos aquí. Vamos, puedes invocarnos o poner la señal para que te invoquemos si quieres. ¿Has puesto ya a su? Pues aquí un clarete Sí, la he puesto. Hace tiempo. Ya la veo. Y donde siempre. No sale. Joder, tío. que estoy por poner la contraseña solo para eso. no ahí cum. Ya, ya. Y luego la quitamos, rápidamente. ¿La ponemos? Eh. Ponla, ponla. Se puede poner en cualquier momento, tampoco. Ya está puesta. ¿La clásica? Sí, cum. C lo que te gusta ingerir en cantidades masivas. <risa> y hoy están pegando buenas putas. ¿Te las has puesto y no sale o.? Okay. Eh, no. ¿Qué minúscula. En minúscula todo. Uh -huh. eh, pues mira, señor Lautaro. La verdad que yo, PvP, DASUS 3, he jugado casi nada. jugué en Xbox hace un par de años, pero no tenía el online. Y ahora que lo he pillado en PC. Tengo que tengo 30 horas en este personaje, creo Como lo miraba aquí? No, no sé si puedo mirarlo Y he jugado como 4 o 5 de PvP No, no he jugado más ¿Qué me sale, ayer. todo pues, igual, quito la contraseña Quítala Y ya está Y por eso estoy aquí probando La build esta Y los PvP la verdad que está interesante Está gracioso Divertido y Si me invocame tú, Aime, Hay mucha gente Es verdad ¿Le quito mi señal? Ah, no. Me ha invocado ah, alguien. Vale, vale, la... vale. No, ha invocado. He invocado. Justo me ha invocado a alguien. Oh, pelea. Ahora peleo yo hasta que me maten. Va, va. Y ya... Perfecto, perfecto. Y el tramposo otra vez, tío. Invoca al tramposo. Pues no lo invoque. Quédate con su nombre. Y no lo invocas. Chavalín. Uh... Ha pasado lo más bonito que puede pasar me tío Que todos los chavales se vuelquen a matar al tramposo, tío A ver, mira Un poco como me hace referencia Se llama Strength Build <ríe> Buah, bueno, eh Yerbita, sí, este viene A lo que viene yo, yo, yo, yo. Hostia, como aguanta, ¿no? El colega Está fuerte En lo que respecta a HP no, a ver que tiene aquí esto Lo que tiene un ping interesante también El amigo Hace tele teletransportes <risa> ¿Y? ¡Vámonos! ¿Qué es eso? Ah, que le han criticado un mensaje o algo. Puede ser. Eso es este pile, tío. Como que yo? Yo venía aquí a pelear, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Se va? gente ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Otra ronda o...? Yo Joder, dicho No entiendo el pavo hoy. ¿Qué es lo que quiere? No bebas Que no ¿Qué quiere? Alguien que sea intérprete, alguien entienda este pavo. Señor Lautaro, ¿qué cojones le está pasando? ¿Le está matando a alguien invisible? ¿Qué? No veo. No entiendo. Eh, me estoy rayando muchísimo. Me estoy rayando muchísimo. Yo, franto, ¿no me has visto a un personaje invisible? El ¿Que llevar el anillo de calcio No, no, pero es invisible, invisible, man, que, que no le veo. Oh. Claro, luego, luego mira el directo. Es una locura. Creo que, creo que hay un anillo que te hace invisible al portador o algo así. Pero, pero, pero, pero que no se ve nada. Yo el... no, creo que, que si le da un golpe, este quita. Joder, pero... ¿Me ha... ¿Qué me ha matado? Mi golpe ya en contra no, mira, no, hay, hay un espíritu oscuro, lo he visto ahí. Dark, dark Spirit, no sé qué. claro He pensado antes que eran mis golpes. Una de, de esas, y he dicho yo, hostia, que alcance ha ten, tenido ahí con el ping. Pero cuando luego lo veo que está arriba de la escalera. Oh, tío? Es. Eh, no sé. que hay un pibe, el de antes, no, el que me ha venido a matar antes, tío, no, el, del tío. el dragón. Sí. Me ha invadido y está intentando pegarme, pero se va, me pega, se va todo el rato. ¿Invoco gente o.? ¿O qué? ¿Más a jugar tú mientras Porque este tiro me va a dejar en paz Eh, Will Jonky. PvP eh, ¿qué te refieres preguntando? Eh, PvP, señor eh, Lautaro ¿Te quiere echar uno? Pues si juegas en PC Por favor Vente aquí Y jugamos Pero bueno lo, lo que ha pasado antes Te lo juro que no lo entiendo Creo que era un espíritu oscuro Pero por alguna razón El juego no lo ha cargado Y era invisible estaba persiguiendo al otro tío, pegándole Y el otro ha parado el duelo Para decirme que lo mate Pero yo no lo veía Y me he un montón tío, a mí me estoy un tío Que no para de jugar. Se me voy a suicidar, tío Que le dé las putas almas Y ya está, tío Huge boner Era un hacker, pues también puede ser Es verdad Pero no entiendo Porque a mí, a mí me ha instacleado insta Me ha destrozado Me ha desaparecido la barra de vida Y al otro tío le estaba haciendo como... Pinchito, no sé Muy raro Tu personaje se llama Ale ¿Habías puesto aquí la, la señal? Hacks Pues será Bueno, estoy invocando ahora mismo gente Estoy hasta la polla de este hombre, Jaime, tío Lo <risa> único que hace es esquivar Pero es esto, tío menos Típico. Típico. Típico Típico el Dark Souls, tontito Pues ah, eh, Ale Ponme aquí Señal cuando eso y a ver si la veo Va, voy a hacer un duelo con este señor Huge Boner, qué gran nombre Vale, vale, vamos ya Uf, uf, uf Gran empalmada Está usted muy potente Y la espada curva esta Como era la, la el pontífice Se llama o algo así, ¿no? Me suena Me la he visto ya antes Le lleva mucha gente Creo Ay, Dios, Dios ay, me quiero Estoy pidiendo ayuda a un pibe Para matar a este nota Y el tío parece gilipollas Tío, no me hace caso Uf muy mal aquí, eh Pero qué paciencia, chaval Hace un party, Pero estoy muy desentrenado Para eso Y con el lagazo Que lleva el juego este ah, No, No, se hace, no se hace party, No se hace party? Cancela Tiro dedo Es verdad Debería tirar dedo Mala vale idea Tío, debería, y también debería Practicar party. Mucho Pero bueno Muchas cosas Que hay que hacer en la vida La descripción De los guantes de cuero Poquísima prueba Esta pantalla de carga eh. Dos líneas Vale, eh, dedo ¿Dónde coño queda el dedo? De la Rosalía No me jodas que no lo no tengo que comprar Este personaje Porque lo compré el otro Y este no Jodio oh, Va Voy a A pillar el dedo Tienes Discord Pues si te metes a Al Discord mío Que lo tengo puesto justo abajo de De esto Creo que estamos en general, ¿no? Se puede entrar eh... eh sí A ver el, Vale, el face rig se le ha ido un poquito lo... Me ha dejado de pillar la cara por un momento Ay, ay, ay Ah, vale. one Ese, ¿no? <risa> <risa> Espérate, eh... eh no, no puedo confirmar si es el enlace, pero vamos, sí, en el que estamos Fran y yo. Ah, está aquí el, el señor Ale. Bienvenido. Ey. caballero Siéntase libre de hablar en cualquier momento. Bueno. Muy, Muy buenas. A ver, voy echándome aquí unas almitas. ¿Tiene puesta señal allí en...? ¿En la arena? Sí Ok oh, Voy a tirar para allá que ya tengo los dedos Se me ha pasado completamente Y a ver qué tal esto he hecho el asco y ya estaría a ver eh, Killer J Kirito <ríe> ¿por dónde ha puesto la, la marca? arriba al lado de un mensaje donde están los dos mensajes pero los mensajes cambian según el mundo, no, me de qué color es también importante The... Y a mí también, ahí me... No... No veo ninguno. O sea... Voy, voy, yo lo pongo ahora. ¿Tienes puesto la contraseña? Eh, no, no, no, no lo he puesto al final. En la contraseña cum la, la hemos quitado. Pero vamos, generalmente creo que se suele ver. Lo que pasa es que a veces el juego no... No, no este no lo es. es Aquí hay otro? No, ese lo vi antes. Y yo soy de otro país por ahí en el no, creo que con tener el matchmaking en on, debería activarse ya el cross region Tienes que tener no restringida Claro Eso es importante A ver la voy a poner a otro lugar Jaime, yo lo he puesto donde siempre Ah, mira, eres nocturno en el logo Knight lo A ver, sí, aquí no, estás, tú estás aquí Vale, y me salen aquí más, más marcas, un montón de marcas Invoca tú, tío. Sí, no sí, estoy, estoy invocando. Eh, ya, ya ven, sigue uniendo. Sunlight for no, life, Kanji no, no. Faithful, Pupungus. <ríe> el, ¿Qué me tiene quedado eh. alguna, alguna gente. Dignity. No, si con el dedo de, no aparecía... no, no sé de menos. A ver, traerá, ¿eh? Ah, a... ¿Qué más tenemos? Andores. Venga, Andores. Ava. Ah, Espérate, no me vas invocarte, Fran, ¿no? ¿O sí? Sí, ya estoy, ya estoy no, no te veo Estoy llegando, estoy llegando Ah, va Chupo uno el otro otra vez Tío, tengo un pues, culo No me carga vale, Voy a poner la contraseña un momento, si quieres Ey, ey, ey Ey, ey, ey Que ey. reales, te pongo Contraseña eh, Cum Minúsculo <risa> Una palabra muy bella La tienes puesta, ¿no? O la tienes que poner Espere. Sí Ahí estás, aquí estás Ahora sí estás ¿No me ha dejado? ¿O es por otro? No sé. Si te estoy invocando, dímelo. Si no. Eh, sí. No. No, vale. Bueno. ¿Te ha invocado otra persona o.? ¿O qué, lo qué? ha desaparecido? No, realmente no me. que ha desaparecido? No me ha sumonido nadie. Por la cara, no sé que la hayas movido o algo. Ah, mira, aquí está. Bueno, a lo mejor te ah, invadido. Aquí está, aquí está, ya, está, ya está, ya está. Ya estoy invocando. Ya quita Kun. Ya de aquí, Sí, sí, y puedo traer más gente. Ya estaría. Un buen truco, muy funcional. Moto truco. Ey, ey, ey, ey, ey. El Lord. Si sí, quiere echar un duelo al Frank. Y mientras intento invocar... Tengo el dedo puesto, pero no me están saliendo ahora señales por los motivos. Esto está, ahora esto se está quedando. No sé. Lo mismo de repente si sí sale. Va a presencia el duelo. Eh. Uy. ¡Uy! Está feo, ¿eh? <ríe> ¡Hostia! Joder, macho. Poca broma, poca broma. El ale viene preparado. <ríe> Por fin, me he metido un poquito. Pero me da tiempo a pegar después de levantarse mierda. Venga, <risa> eh. Yo No sé si te renta en general lanzar eso, eh. Tú sabes, a cierto punto. Si le da a alguien, bien, pero para darle a alguien. Es complicado. ¡Uf! ¡Dejá! ¡El, ya el ya, equilibrio! ¿no? Ya está. ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! ¡Tírate,írate! ¡Cancela, cancela! cancela ¡No! no estaba riendo. Bueno, está bien, está bien. Vale. 1v1. One one. Let's go, cúrate. Oh, no, sí, no. Referenciamos para indicar el comienzo. No queda duda. Let's go. Ah, vale, venga, sí. Tómotelo. No, no, no. Uf. Soy lo de.. El gladiador este. No pensé que llegaba. <risa> <risa> vale, vale, vale. ¡Ah, ¡Oh, no! Dios, qué pedazo basta, me ha metido. Otro. No, no, no. Hoy no. Ah, vale, la que con. Dios, Dios, Dios, Dios. A ver, lo no, mal, el retardo llevará. <risa> el Comparado con cuando me escuchas. Ah, guau, wow, muy buena, muy buena bueno. Controla, controla, amigo ¿Se escucha el perro mucho? ¿Frank? ¿El qué? No se ¿Eh? escucha, ¿no? Digo, ¿mi, ¿mi micro pilla ladrillos del perro? ¿O, o solo lo escucho yo? Sí, se escucha un poco Vale, vale No sé no sé si es tu perro, Don Fran, o... Será. O otro. Bueno. No hay otro. Bueno, a ver, por la calle pasan a veces, ¿eh? Y también es una gracia. Es que me perros, total, eh. mi bardo. Vale. Tiene muchas aguas ahí, ¿eh? ¿no? Eh, sí, pero no hace falta en verdad que me las eches, ¿no? Eh, sí, porque si no, tienes menos vida. Ah, bueno, sí. Tengo 41. Tampoco me, me es problema. Hombre, pero con el agua, aspa... te cuenta el doble. Sí, sí. A ver, no es el doble. el doble? Es un cachito. Cachaco. Pues voy a poner cum un momento. poner los dos cum, Os invoco. Voy. Si va a volver el señor. Vale. Ponga cum. Y a ver. ¿Quién es? No, Guy. Uff. A me voy a invocarlo. Me, me trae al, al chiquitillo. Tomate el de, el de ello. Al chiquitillo Rosé, no verdad. Deíto, dedito, dedito. De Ay uh, Ya, ya me he puesto ahí ¿Dónde? En el fue? sitio ah. ideal. Aquí ve una. Sí, eres tú. Aquí veo otra. Es es el del sitio, sitio que creo que va a ser, efectivamente sí va a ser. Vale. Me quito la, vale, pues la palabra. Ya, bueno, ya en verdad, Jaime igual por... que yo tenga puesta la palabra Eres ¿eh? tú el que se la tiene que quitar ¿eh? eh, creo que sí Bueno, en verdad hay Bueno, sí, para pa ver señales, pero Para que me invoque Sí, porque el... el que tiene que invocar es tú, no claro. Ar... yo Estaba pensando en poner bot... sí, Mejorarme otra arma? arma, tío ¿Otra arma? Pues prueba sí, Si encaja con tu build eh, vale. va. Pingy creo que ha fallado y no me he dado ni cuenta de cuándo ha fallado. Sí. Tenemos aquí rematch. Tal vez sería conveniente en plan el, cuando... A ver, estamos en disco, ¿no? Realmente podemos decir... Me rindo o cualquier cosa. Vale, si sí, yo esto... y se va a mutando, pero tiempo cuando nos veamos faltos de vida te digo, si, si cualquiera decide estar hasta el último HP, pues también está bien. Es repetable. Esta es la ventana. Aquí. Mira cómo se puede... ¿Cómo el perro. Vale. Cuando quieran. ¿Voy yo? ¿Vas tú? ¿Qué? Estoy mirando... ¿Tú por suyo? Bueno, eso después, ¿no? Atrás. Va, va, va. Me voy poniendo aquí. Momento, ahí me me no, no, está... Va el Ale. Me hace un... Eh, squat aquí para observar. <risa> Nadie usa el puto esto del patch, tío. Mira, esto está chulito. Va a ponerse aquí en un bordillo. <risa> Haciendo glúteos. Ya le ganaron cuatro viaros. Ejercitando. Seguro, aquí está coño. Es que estaba probando La Armita Vamos a ver, vamos a ver La batalla de dos ciclos tocó muy rápido, eh De mucho, ¿eh? No Por <risa> el momento pensaba que tenía más rango ¿eh? bueno. Era Una puta mierda la tormenta del A ver Está bien ¿Qué? cuando Está jugando a los guardos para cortar a alguien en una esquina Y hacerle eso ¿Qué? Se va un poco a tomar por culo, creo Por el knockback y tal man? El knockback no, el romper la guardia y tal ¿Cuántas, ¿Cuántas armas tiene el señor Ale, tío? El señor Ale es el armas <risa> Tiene Underdactor en el bolsillo Le hace una arma nueva Te da dos, te da dos ruedos, hostia Eh, no. <risa> ha durado bien poco, ha durado bien poco. Mira, mira. Ha dado buena pelea. Ah, me sale aquí más gente. Voy a invocando. Eh, ah, no. este, este ya no. Verdes de Karim. Parece que este ha es un roleplay interesante. Eh. Frank pon señal. Ya, ya, También funciona así ese es el combo este de... Dios. Voy, voy, voy. Eso funciona listo ¿Yo cuántas espadas tienes? Si, <risa> sí, sí, sí. eh... A ver, a ver ¿Está esa? Eh, voy a pasarlo un poco más rápido Joder, joder, joder, joder <risa> eh, oye, eso. Tengo unas repetidas. Eso se puede hacer con. ¿Desde el equipamiento o cómo lo haces? Pues sí. Eh, realmente yo estoy jugando con mando. A ver, claro, nosotros también, pero. Esa agilidad. Me invoca, ¿eh? Ahí me marico. Eh, no, no te veo, pero voy a invocar a nano, nano, sprite. Orgullo del Nanopene. <risa> Tienes puesto lo de Q. No se puede. No, no, no, no, no tenía puesto. Pero... Ah, yo sí lo tengo puesto, coño. Vale, no entonces lo pongo, lo pongo, lo pongo. Estoy invocando más espectro que poner, a ver si me sale este repente. Joder mucho, que tarde ah. en cargar, tío. Así. La metemos al lado. Es que era el mismo sitio que me ha antes Claro Se Bocado ¿no? Hostia, el G Girl on Fire, que ha vuelto Y no... No la había saludado Un Saludazo Ahí me creo que has cumplido el cupo, ¿no? ¿Cuánta gente oh, no. no, solo hay dos, ¿eh? por qué no sale ¿La pelea contra este? Vale Pues estamos este? bien pues, pues esperaré a ver si va saliendo Voy a echarme otro dedo a ver si por alguna razón se buguea ¿Para ¿qué sea algo de eso no no no me sale no entiendo cum en minúsculas y el señor chico le respondo sí tiene animación cuando hablo eh, lo que pasa es que está un poco descoordinado por eh, diversos motivos y voy a cambiar de aplicación muy pronto porque Da mucho problema la que estoy usando Y no renta mucho Es más, me estoy dando cuenta que la sensibilidad de la boca ahora mismo está eh, Muy mal El TV me estaba pidiendo yo Uf, Es que, tío, va, va mal en general, eh Y... Te lo juro que no entiendo a veces por qué A ver, ¿me a ver, a ver, a ver Uh, un poco mejor Ah, es verdad me, me hago chiquitito cuando hago eso no había ni pensado pues ya está ahora sí va un poco mejor la boca debería vamos vamos bueno, a hacer ah no me espera, que está aquí Fran sí vale vamos a hacer un PVP eh, no me mates del top si es que me vas a matar <risa> intentaré no matarte del top o te mato del top no sé, como tú quieras. Vale. A <ríe> ver, vale, no me ha atrayado, pues. Pues vamos a darle. No. A ver, Dalo por comenzado. Eh, eh. ¿Eso qué era? Eh. Topaje ilegal. ¡Mi culo! Vale, vale, vale, vale Vamos serio, vamos serio Sí, lo lindo aquí, eh. Sí, sí, sí. Bueno, yo también. Yo. Me ha metido un backstab antes y me ha dejado tonto en el sitio. Uf. Uf. Hostia, hostia. Hostia, ¡Oh, no! vale. Buena, buena, buena, buena, ah. buena. Muy buena. Ajá. Te lo juro que he tenido por mi vida en esos últimos momentos. <risa> en la actividad que puede pasar cualquier cosa. ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno le da? Bueno, vale, venga, Frank. ¡Aquí más! Tú ver suyo, tú ver suyo. No, espérate, bueno, señor chico, que, que alguien me recuerde a. a responderle al señor chico. Después, porque ahora no, no estoy para pa empezar a relatar cómo he hecho el modelo animado de la cara. ¿Cómo, Maricón? Maricón, tú, Maricón, tú, Maricón, tú. Yo eres Yizi, Fran. mira, eres Yizi, mira, te enseño por qué eres Yizi. ¿Qué prenda llevas de Cartu, bro? ¿Qué? ¿Qué prenda llevas de Cartu? ¿De Cartu? Ah, de, de, de Kirk. Ah, coño, es verdad. Es ver. ver. Son las catacumbas, chulo. Dios, franco, <risa> me estás dando hoy, ¿no? Sí, <risa> sí. Hombre, ya me he llevado dos hostias de, de señores. <risa> me Se viene aquí preparado para todo. ¡Pabarito! ¡No! <risa> la da la, la escalera. Yeah, oh, eh. Dios! ¡Uh! ¡Ni he yo digo? te lo juro, ¿Te me esperaba otro 90 del caos, o algo de eso y digo yo, bueno, eh, no me remanero, cancela, cancela, venga, va, va, vale, ha ganado, ha ganado Ronda 2, ah. hacemos ronda 2, A los Sigo. dos full de vida Si lo, este, vamos, ah, está muy feo, está muy feo Eh, me curó uh -huh. un poquito de vida, nada, bueno, que no me quieras Que no, es que tengo solo 5 de hecho <ríe> Referencia, referencia de Otaco, maricón, referencia de Otaco, maricón Venga, chulo Literal, literalmente, la otra pelea consistió en. pegarnos rodando. Sí, sí. Muy patético. ¡Yo, muy patético es esto! ¡Cuánto Todo el combo! ¡Va, con chico! <risa> eh, yo a veces te escucho anterior, ¿sabes, man? ¿Sabes? El otro viendo tu directo y te escuché hablando y después se en el directo. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo ah, es que escuché, me te escuché, mete un grito, ah, y luego pero... lo escuché como, me un segundo después, ¿eh? Yo, yo, yo, yo… No pasa no pasa nada, no pasa nada. Dios. Es que es la costumbre del segundo golpe. ¿eh? Tío, no, de Rey. imagen. Ahí me dos de, Ay, dos de cero. Dos de… Cero. Joder, Frank. Bueno, ha, ha luchado bien, ha luchado bien. Yo creo que… No sé si aquí hay una mecánica extraña de que nos hacemos counter o algo así. Esto es un triángulo en plan Pokémon. Sí, literalmente. Counter. Digo, el Fran, Fran no puede contigo, ¿no, vale? Yo no puedo con Fran. Pero yo sí puedo contigo. Bueno, la, la segunda vez, la primera vez, la es que me has partido el culo. Yo, yo, lleva hacks. Eres bueno. Eres sí, bueno. Y yo creo, yo creo me que me tengo que hacer calle. como. Como Ale, que ponerme varias armas porque cuando te pillan el sed de movimiento de una arma. Sí, sí, sí, sí. Cambiarte a otra. Pero ¿cómo cambias de la arma polio. tan rápido desde el menú? No, no, no, este. no, porque no, lleva, no llevaba tres, es que luego ha empezado no. delante mía hace un ciclo de 20 armas <risa> <risa> digamos no. No, el, el, interno, no, el inventario entero <risa> Literalmente entrar en el ay, equipo ay. y ir una por una Ah, es que me puse a spammear ahí armas, y salían todas ahí <risa> O en medio de la pelea, vos decís Madre mía Bueno, eh, señor chico, que me comenta? ¿Cómo has hecho el modelo? Claro, ¿sí? el modelo El modelo es un programa que se llama eh, Live2D Live2D 2D. Ya... Vale. ¿Qué, qué? ¿Has invocado, Ale? Eh, no, no, ha salido, creo Te invoqué más gente, coño ¿no? Para que venga más gente y nos peguemos con más gente Tengo una contraseña puesta ah, No sé si la tienes puesta, Ale Sí Bueno, yo la no me la mía. quito directamente no, no. La pongo o la quito La quito, ¿no? Se si a quitar. Live 12. Y. Necesita hacerte un modelo en el Gimp o en el Photoshop. Un dibujo, básicamente. Y animas el dibujo con la aplicación. Ah, eh, los dedos. Ah, claro, los dedos. Los dedos son clave. Dios, Jaime, póntelo en el, en el menú del, del Star. En este, verdad, me lo me debería quitar. Esto, por ejemplo, que no lo uso en la vida. Póntelo en el Star, que es más fácil de darle. ¿eh? Y ya está, ahí tengo. Ahora volvemos. Esto es mi Mira, aquí me salen salir 500 señales ya. Eh, chico chico rosa. ¿Por qué desaparece en el resto, tío? Si solo he invocado dos. ¿Por qué no llevo agua? No sé. A lo mejor. A vale, ver, no puedo echarme agua. A ver, pon la contra. Le ponen la. Ay. Con, con plus. <ríe> Siempre con... <ríe> Nuevo servicio KUM Plus. Más Cum. Más divertido. ¿Qué sí, chavalito? Eh, ha venido unos Pink Guy, pero Ale no me sale ahora. El Pink Guy es el mago ese, ¿no? Eh, sí, el... A ver, voy a cambiar de el... lugar la. Vale, pues ponla si quieres eh, aquí en medio o pegar una columna y me dices qué columna es. ¡Eh! El señor Pink Guy. Díganle hola al señor Pink Guy. Eh, sí, está mi amigo Sí, ya lo sé. Chavante con él. Y que es lo de los puntos del canal, tío. Eso no lo entiendo. Eh, eso es para, para destacar tu mensaje y cosas de eso Que no, no sé casi nada de Twitch, la verdad Controlo muy poco Bueno, voy a estar aquí viendo y ahora veis si aparece la señal Uf, Está lagueado, ¿eh? ¿Lo ves lagueado? Eh, yo lo veo bien ahora mismo, diría ¿Y ¿Cuál era eh, sí, lo veo Sí, lo veo bien, ¿eh? Fluido Aunque Yo la veo pues, a Sin pipa, demasiado eh. problema Tío, ¿estás viendo lo que me está haciendo? Me está haciendo como un caberazo. Sí, guau guau guau guau guau. Yo te juro que estoy sintiendo esto súper lag. ¿eh? Pero si será tu digo que veo a él que veo a él laggeado. ¿Estás viendo lo que me hace? Yo lo estoy viendo normal, ¿eh? te lo juro, yo lo veo fluido. no, claro, es, que, es como que se da la vuelta. O sea, sí, sí, hace. hace, hace Papá. Y se va. Sí, sí, digo eso. Pero que no digo que eso sea lag, digo lo que me está haciendo ah. el pibe. ¿sabes? Sí, el pibe, pro máximo. Pro gamer de esa arma. A ver, la gente que lleva un vestido ya va a empezar a da, da bastante grima. En, el, en Dark Souls, en general. En la vida no. Pero sí. en Dark Souls. Tienes que engancharlo un golpe. Tú, ya Claro, le engancha y lo revienta. Pero ¿tú, si va con vestido, porque va confiado. Y si va confiado, ver, muchas veces tiene motivos. Entonces, claro. Este está muy seguro de su arma, ¿eh? Pues claro que está seguro. Si te está reventando. Pero cabrón, está igualado. A ver, sí, a a está sí, igualado. Sí, pero tú le has dado dos golpes y el, el cuánto te ha dado. Pero ¿para qué me hace el caderazo el maricón? A ver, a ver, tío? A ver, el... Pero es que solo hace eso. Está preparado. el señor Javi! ¡Bienvenido! Y efectivamente, Lag Souls 3. Muchas veces en Lag Souls 3. Yo no estoy viendo Lag Souls, la verdad. Bueno, creo que acabo de verlo hacer un, un mini TP. ¿Todavía no te salió? Eh. No me sale, tío. No entiendo por qué. Vamos, ¡Dios, quitar, me odio a este tío! Te estás inventando, ¿no? Voy a quitar, quitar la contraseña. ¡Hijo de puta! Vale, vale, vale. Me río, me rimo Princesa voy, voy a darle yo contra él. Espérate. Es que no sé cómo juega, a ver. Súper aburrido. El aburrido, no. Todo... Y ahí me está Creo que si no tienes apuesta la, la contraseña, no me puedes invocar. Quítala, que yo, para mí. Creo que va a salir. Ves que no sé. La tenía, la tenía pues y no sale. A ver, pero voy a, a yo. Eh... No sé si tiene que ver con el matchmaking o, o con qué. No puedo, no puedo, no puedo Sí puedo, sí puedo Sí puedo, sí puedo No puedo, no puedo Quería engancharle, pero Tío, Jaime eh, ¿Has visto lo que sufrió con él? Esto, esto es una estupidez hacer esto O sea, le, le podemos darle, darle, su, darle su victoria Que se quede... Uy, me he intentado que es aburrísimo como pelea, tío A ver, aburrísimo Es eficiente lo que es este hombre Hombre, pero yo qué sé yo Yo prefiero que sea más bonito O más visual, a ver sí, okay. no, me, no me salen señales, tío Es que en general no salen Y dedo de Rosario sí. lo tengo puesto ¿Es porque no he tengo el asco? Boca, sí. ¿Es por el asco? Ponte KUM A ver. Eh, pero es que no, no me sale ninguna en general, eh. Antes con cum tampoco. Creo que es porque no me he echado el asco. No, voy a poner cum y a ver si. Matamos a este tío. Eh, puede, tú, ser, puede ser, eh, puede ser. echate el agua, Jaime. No a voy yo, No puedo echármela aquí en medio. Te oh. hace ronda 2. Eh, Jaime, creo que tengo, con este personaje, o me lo inserté, creo que tengo agua infinita, Madre mía. ¿Quieres agua? Cuando diga en voz alta que te denuncie. Tengo agua pero no te, no te rayas. Eh, ¿cómo? No. Pink. ¿Cómo suelto? Eh... Este hombre que está pidiendo... ¡Jaime, no lo hagas, cabrón! <risa> ¿Eres un cabrón? ¿Qué, ¿Qué, qué querías ¿Qué cabrón? que hiciera? ¿Qué querías que hiciera? Ah, Jaime, tío. Mira, va a hacer un gol. Que de he hecho no he visto. Se ha sentado en un bordillo y lo, lo tiro para abajo. <risa> <risa> es que quería pelear cabrón? y está aquí, te digo yo. Venga, ¿Cuánto tiempo vamos a perder aquí? Que están aquí esperando para, para que lo invoquemos el señor Alejandro. Ah, pues invocarlo, invocarlo. No, no, no, no me salen hasta que. Bueno, espera, ahora sí, sí deberían salir. Ahora que lo empujo por un barranco y tengo un coche yo, yo me echaré las pues ahí ¿eh, me. Es que no puedo echármelas porque estás dentro, tú, del mundo. ¿Me voy? Eh, venga, vete. ¿A tu casa? ¿Tienes? You... hoda ah, este, va. Vale. Me. me echo el agua, Me echo el agua. Que a veces te, te salen ¿Sí? sin agua, y te, te, no y No entiendo este puto juego. Dar uno, lo entiendo. Entiendo perfectamente el sistema de invocación y todo eso. Aquí es como por qué? ¿Por qué pasan cosas a veces? Y otras veces no. Para me, sin contraseña, me la pongo o no? Ponte cum. A ver, ve a la hoguera y vuelve. Quizás Sí. ¿eh? Pero te acabo de escuchar el sonido típico de... No, el sonido de cargaría. Ah, ahí está, el mío. ¿Eh, sí? Ah, mira, claro, está aquí. Vale. Ahí ver si bueno, ahora. Los... El colega, final. El me, el... me voy a quitar el... Que venga no el pingai. <risa> el pingai... Bueno, el pingai ha... ha fallecido. <risa> me quita la tormenta del café. Ha sido tirado por un barranco. <risa> Le quería dar una patada, pero nunca me sale bien la animación de la... Mira, lago en el sitio me sale, pero... Cuando lo tengo que hacer Siempre fallo Y doy un espadazo Ha quedado hasta más feo Porque le quería dar la patada Pero le doy un espadazo <risa> Dios, cuesta dar la patada a veces ¿eh? Es como darle a los dos a la vez Pero, pero no Primero joystick Luego no Primero esto Luego no A la vez Con esto no se puede ¿Cómo? Pues te tira atrás No No, no me sale eh, Fran, ¿has puesto la señal o no? Un segundo, un segundo. Va, me voy a subir. Voy a ir peleando mientras. Sí, pelea. Pero... A ver si no me, no me revienta hoy. Bueno, hoy. No hoy. Sé, como si hiciera dos días de la última pelea. <risa> Hace 20 minutos o sí. 15. Menos. Sí. Menos, mucho menos, seguro. Vale. Cuando estés listo, está listo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Ostras! ¡No! <risa> ¡No! no. <risa> no. <risa> Bola de cubo en el cielo. Oh, oh, tío. Oh, bueno, bueno, bueno. No, ¿eh? <risa> ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice qué dices que puede puedes <risa> Buen intento, chaval. No, no, como esta cuenta es insertada, tío No tengo al piromántico ah, Joder, pues cógelo en el... el ¿Dónde sitio. estabas? Eh, joder eh, En una jaula donde la... ¿Cómo se llama? El, ah, vale, el pueblo, la pueblo la tío. La tío El asentamiento de sí, los muertos, sí, sí. ¿no? O algo así Hostia puta Sí, en el pueblo no. de Ropor El pueblo de Ropor Ok, sí, hay un por él No, No, no es que no puedo mejorarme la llama piromántica. Vale. Esto. Vale, cancela, cancela, cancela, cancela, cancela. <risa> ¡Cuidado, cuidado, cuidado! No. Venga, dale, dá da, porque soy un puto inútil. <risa> no, Vamos vale. pues a hacer una ronda 2. Ha ganado ey, esta, ha ganado esta. Ey, eh, eh. Ale, ¿cómo se llama el esa, esa piromántico Es de DLC, ¿no? Eh. No, lo consigues en el juego. Se llama Caos flotante. Caos eh, no, flotante. No, no. ¿La vende el piromántico? O, o a lo mejor la vende la, la Creo una. que sí. La otra tía que hay En, en el archivo Bueno Vale Ronda 2 Ronda 2 Go Dios Continúa así No, tiene, tiene vida Joder Como estamos pillando Vale, ¿cancelamos o hasta la muerte? Mm, creo que sí me matas de un golpe, así sí, mejor así. Ronda 3. 1-1. Vamos. Vamos a probar con esta. Vale, ya está. Ya no la ha tío. Uy. Joder. Uy. ¿Cuánto armor tiene eso? Eh, bastante, tengo bastante armor <risa> Dentro de lo que puedo tener, tengo bastante Y tengo vigor a 15 O sea, tampoco Una cosa loca, pero Está bien aprovechado Dios, tengo que tener cuidado con esa distancia Uf, Chaval Modo daga. Modo bueno, creo que no Modo daga... <risa> Uy, espérate. Me pongo aquí, hostia, pute. por la cara Hostia puta, vale, ya bueno, está, está. visto que iba a pasar eso. Vale, que tengo la llama piromántica. Hasta chulo. Vamos otra vez. <ríe> y así. Eh, te queda mucho frano, ¿no? Eh, no, no, es que acabo de ir a poner el piromante. Y ahora me voy a subir la, la esta. Es que no me deja tirar una piromante por la cara. Y creo que es porque no la tengo subida de nivel. A nivel uh. La llama. No hace falta, ¿eh? Sí. El caos ese que yo estaba tirando antes. Digo, la llama piromántica para, para castear solo te pide fe e inteligencia, creo. No, no, pero es para tirar un, un esto oscuro. Me deja ah, tirar... piromancia oscura. Pues no sé. Eh, la piromancia negra es, la consigues de. Para que pegue el directo, porque no me gusta escucharme doble. <risa> si eh, tienes... La consigues de, de una bruja, mejor dicho. Una bruja negra. Sí, la. No, es verdad. Ya, ya, sí. No, el... o sea, si tengo una cuenta inserta. Porque se me borró la mía. Hmm. Hacks. Ya está. Ya, ya tengo la. Realmente no lo considero tampoco inmoral meterse un personaje de por ahí. Hombre, ese, se, se, me se, me borró, se me borró el mío. Mateo el disco duro y quería que lo tenía en la nube. Y no lo tenía en la nube. Entonces. Y problemas. Eh, ese personaje de nivel 120 y. 20-30 horas algo. de farmeo para volver al sitio y dices, tú, pues bueno. Vale, ya la tengo. Hay sí, un bueno, programita bueno, que bueno. te deja insertar personajes y eso. Uy de trampita, la verdad. Ahí está feo, pero... Aquí yo, no queda otra. Ah, a ver, ¿qué es eso? Si quieres jugar Pope. Uh, bonita la barda. ¿Qué traes, amigo? Ah, este no, no lo quería. Estaba. Estaba buscando otra arma. Vale. Ay. Si quieres le vamos dando poner. mientras llega aquí el señor Fran o. Ponte Kun Fran. ¿eh? Vale. Sí. <risa> Jaime casi le pego a la que a la que a la pido, a la wife. Uf. No pasa nada, creo, eh, que te vive, pero... Bueno, 2-1. Lo puedes ah, revivir. Let's go. ¡Climo! Pues sí. Clásico. Ni con eso puedo conseguir el máximo de armor, ¿sabes? Vale, ya estoy allí. Ah, vale. pues después de esta ronda. ¿Qué nivel eras tú, Jaime? 107, creo. Era la de 126, creo. Me tiene que soy un poquito de... Uh, de... No, nada bueno. Parece que no. Vale. Este. Creo que tengo ya puesto lo de... Conmierta. Sí, vale, vale, Can te cancela, cancela, cancela. Me moca, Te doy esta. Te doy esta porque mis posibilidades de ganar son ínfimas. Totos. ¿Está aquí, no? Sí, sí, sí. Sí, es la única persona que tiene pum puesto. Hombre, habrá más gente. Seguro que hay más gente. El otro <risa> día había uno, ¿no? Que también lo tenía. <risa> es verdad. Que te invoco <risa> es, una, es una palabra bonita. Bastante, vale. la verdad. Invoca más chavalada. A ver si puedo. Debería poder. A ver. También, Joder, no ver si apareció lejos. También la cuestión es que carguen y tal. Do it. ¿Dónde no inside ahí? con traición. Me has pillado <risa> Me has pillado Arrojando mi piedra Que dice Verigudo al suelo Ahora ve Y ve pelea. Es la más despreciable Me ha salido bien la pata Aquí el squad en todo el borde Mira, chaval Qué bonito tensa la cosa. ¡Cabrón! <risa> <risa> ¡No! ¡Hostia, puta! <risa> <m> <risa> <risa> eh, me han los kums eh. No, no es difícil esquivarlo, lo que pasa es que es un coñazo, tener que esquivarlo. Por lo menos... A mí eso es lo no! que... Me ¡No! Uy. me no, pero no va a un poco Tiene un poquito de ventaja <risa> Un poco de cum en la cara <risa> <risa> <risa> ¡No! No, ¡Ay, da un... casi. no ha dado, no ha dado nada, increíble Tío, es que hay veces que parece que da Pero sí es que realmente la Mi cabeza no había dado tanto el espadazo como la onda esa sónica <risa> Pero no ha <risa> dado ninguno <risa> <risa> <risa> Paro, paro, paro. ¿Qué, oh. Ok, ok. paro ¿Paramos? Sí, ¿no? venga, sí, sí. Ay, oh, eh. oh, bueno, voy yo contra Fran en verdad. Venga, ahí me vamos, vale. a poder. Vale, vamos, vamos, vamos, vamos, pelear, vamos, a vamos, Espera, espera, espera. Tomar... vamos, bebe o sea, de yo caca. Yo digo, ¿para qué está haciendo el tonto? Tío, yo tranquilo. ¿Todo? Tranquilo nunca, tranquilo nunca, chaval. ¿Es ¿Qué le por hacerme los, los giros de cintura, eso? Sí, tío, mira, voy <risa> <La, la, risa> a... Eh, tirado tirado, tirado <risa> era era no, <risa> <Que evento. risa> ¡Tremendo! ¡Hostia! ¡Eh, ¡Por la cara, Hostia! por la cara! ¡Me ha salido qué de potra! Suerte. ¡Te lo juro que me ha salido de potra! ¡Más salió chaval! ¡Me ha salido de potra! ¡Ya, se me Lo, me lo de tirar caca que... ¡Hostia! No tiene alcance, cabrón. ¡Pues eso sí tiene Hostia. alcance, que cajones! ¡Francerdo, Francerdo, Francerdo! Eh, ¡Eh, eh, eh! ¿Te eh. rindo o qué, Jaime? ¿Me rindo? ¿Que me rinda yo? ¡Perríde hasta, hasta el final! está el final! ¡Te apuñaló el pecho! ¡Oh! ¡No! Buenísima, su premio es morir. ¡No! <risa> ¡Qué cabrón que he matado! He ganado yo. Tin <risa> tin tin. Buena, buena. Tío, Fran, eres un cerdo. Pero es que chaval, Jaime, te mataba honorablemente, tío. Sí, sí, sí. Pero sí, sin un cerdo Y a mí no me ganas, eh, Jaime. Eh, el otro día. Pues, pues el otro día era no vuelta. <risa> el otro día. El otro día. Pero te, te fuiste calentito a dormir. Eh, pero ¿cuántas veces te maté yo antes que tú me mataras? No, porque estaba calentando. Venga, ya. Calentamiento importante. Eh, ¿te ¿tengo puesto cumbo no? Creo que no. no vamos a poner cumbo Cum, cum, cum. ¿Tenéis puestas señales o todavía no? Yes. Sí, yo también. A ver, a justo parece. Pues quizás lo de ellos. Ah, pues no. Pero un poquito parece Sí, sí. Hay un delay ahí. No sé exactamente cómo lo cargará el Dark Souls La verdad es que son interesantes los, No sé si habéis visto algunos vídeos de estos técnicos Que se pone a, a analizar Sobre todo el Dark Souls 1, de Dark Souls 3, creo que no hay tanto Pero se ponen las mecánicas claras Con el El modo este de debug que tiene Un Un Sun Mucha reverencia guay, tío Es que ahí me mira haces, Puedes hacer hacer La clásica Como el campeón El otakimas. más a me quipo el pao. Pau, La digna, que es de mis favoritos Queda chulo O la del vuelo ah. te qué? La de vuelo ya. ¿Lucho contra ti o lucho contra el Fran? ¿Contra quién lucho? Mira, no es segunda ronda ¿Quién quiere? Quién quiere? ¿Tú segunda ronda? Yo segunda podría tener mi venganza Después de esto Esto ya es personal llevados sí. llevado no, tres flechas clavadas no, no. en la espada. Eso, las llevo como medallas de honor Hostia, la mierda Cuidado Heces No sé que más puedo, puedo tirar que no haga daño Mira las piedritas, las piedritas Las piedritas, piedritas, pero eso no pero la, Las piedritas no me llegan sí, lejos literalmente queda. Se me ha hecho un bastante de, de mentira, Aime. Si quieres, de mentira, tío Si quieres, de mentira ¿Te perdono la vida o qué, maricón? ¿Perdono la vida? ¿Perdón? Sí, venga, déjalo. esto ah, Es tontería, sí, seguir. seguir con esto Quiero vengarme de... Bueno, Ale debería vengarse de mí, ¿no? O, o yo de, de él mí. No, me he matado la última de no creo. Porque íbamos dos, dos. Invoca más gente aime. Eh. He quitado Kum. Quita sí Sí, he quitado Kung, eh. Pero no me salen más señales. Me deja solo invocar dos personas. No, entiendo. Yurita. Te lo juro que no entiendo por qué. ¿Te ha echado el dedito de Rosalía? Sí, tío. Se la he echado. Echaco. Se la arquivale o sea, coro. Es verdad. Y porque bueno, no sale más gente. ¿Y si, ¿Será porque tengo yo puesto la contraseña? Pues no lo sé. A ver, quítate la... A ver, tú también. Vamos a quitar la contraseña a los tres a ver si sale más gente. No sale vale, gente. A ver, me la quito. Yo me la acabo de quitar. No debería tener... O a sea, lo mejor esto hace que este... No debería tener nada que ver, creo. Vale. Vale. Yo creo que puede ser, ¿eh? Voy luchando. Vamos a, a, a uh, pelear. Peleé. Ay, Dios. Venga. Hostia, el mazo y el escudo. ¡Doble mazo! <risa> <risa> Doble mazo. ¿Qué de coño eléctrico? es ese armor? Eh. Hacks, <risa> Hacks. <risa> <risa> Uy, uy, uy, yeah. uy. ¡Uy! ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¿Y eso qué? ¿Eso lo explicas, ¿Eso lo explicas tú, chaval? ¿Es esto? ¡Para, para, para! para, para. Cancela, ¡Cancela, cancela! ¡Ha ganado, ha ganado! ¡Ha ganado! ¡Pero vamos a ver! ¡Me ha dejado a un HP! ¡Me sí, lo... ha dejado! ¡Me ha dejado! ¿Vas tú uno, no, no. ¡Dios! El pico Minecraft Pico Minecraft, pico Minecraft. Pico <risa> el pico Minecraft, buena. ¡No! El pico Minecraft es Está roto el pico, ¿eh? he visto vídeo del pico. Madre mía, el pico. El pico mete. Eh, wow. Se, hace, se la ha lanqueado. Te hace la, la del tío, minero. Tío, tío. Te hace la del minero. Inverso. ¡Hostia! ¿Te crees, escapista? Uh. ¡Hostia! ¿Cómo estamos? El fuego Toma, venga Y no se han dado ni una Eso es lo mejor No, la el club Me voy a morir, tío ¿Te, a... te rindo o no te rindo ah, Es que sería muy triste que no, no le daba pena un golpe <ríe> Le has dado un golpe, no Es que me, da... me va a matar Vale, me ha va tirado. Se acabó no, ¡No! No te iba a dar, tío. No he terminado contigo. Va. Me has reventado otra vez. Mira, vale. Listos. Joder, tío, ni uno. Ni un golpe. Tío, me he puesto el anillo del lobo que aumenta el equilibrio, tío, pero subir el armor tú, no? ¿O no? Pues sí, es lo que hace. Esto ¡Ah, mejor. vale! El, el mazo. La, ¡ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Puedo? ¿Puedo muerme? Sí, ¿no? Bien. Chulo. ¡Hostia! ¡Ahora lanza! <risa> otra arma! El armas. El, el armero. El bolsillo infinito! <risa> una armería en el bolsillo Hostia, un pincho Al ataque Buena Y lo peor es que ni te doy Ostia, ¿qué es? Pincho bueno Ay, ¿que no te gusta ah. mina? ¿Tanto roda? ¿Tanto roda para qué? Que está mejor. Hostia, esa es la Lucerne, clásica. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! Creo que con eso te he matado. He sentido el miedo. Alguien. No me juegas, no me juegas. No me juegas. Cenicita, ¿no? no <risa> Genicita, ¿eh? ¡Para por culo, ¿no? <risa> <risa> La boca el sondeo no no un rayo de cum. Eh! ¡No no no no no no no no no no no <risa> <El trompo. risa> bueno. no no tengo, no no para para ¡Para para, para para, para, para! Vale, vale, vale, va, va. vale. Ya está, ha sido, ha sido un muy buen duelo. ¿Franco, contra Cambia. ¡Ahora! Chaval, es la hostia él, los cambios Dios. de arma que te, que te marcas. Vale, gracias. Ya está, chulo. Chulo tú, que era un chulo. No se puede ¿verdad? No, asuste tanto. Eh, pero qué poco daño. ¿De qué? O sea, poco. ¿Qué te esperabas? También te... ¡Ah! Soy de armaduras. Ya, ver hermano, literalmente todos tus puntos de habilidad, ¿sabes? No están ahí, ¿En eh. ¿En vitalidad? En vitalidad, vitalidad sí, pero. Eh, en vigor no. ¿Cuánta <risa> ¿O sea, vitalidad tiene? Eh, 40. Oh, yo tengo 45, eh. Joder. No sé, ¿no? Algo falla. ¿Por qué tiene tan poco alcance? No, no, a es sí. que a veces como que se arma disparo para arriba y al revés. Es que creo que está como en inclinación el terreno, por algún motivo. En inclinación. Zona. Sí, sí, sí. Como que choca. Con... Sí, pero porque choca con los escaloncitos. Con, con el mapa. ¡No! ¡No! ¡Hala! No, vale, vale, vale, vale. Tenía el combo. Tenía el combo ya. <risa> Vale. Espérate. Mira Sí, un emoticolo del Yaris. Vale, vámonos. Otro. Llevo dos seguidas, ni de coño, hace pero, tres, ¿no? Hermanos, Jaime, pero no aparece nadie. ¿eh? No. Mira, aquí veo tres señales. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, Me devuelves mi warrior, que me la has quitado. ¡Está potente el mazo, está, está chulo, está chulo el mazo ese. Tío, a ver, por cogerme otra y subirme la tope, tío. ¡Es para ser No me ¡Yo también quiero probar! ¡Hostia, Dios! ¡Solón! ¡Bye, bye! <risa> <risa> ¿Qué mazo? ¿Me has invocado tú, Jaime? Eh, No, no, no, me has reventado. <risa> yo lo estaba invocando. Ah, no, me, me está. Me mete a... el mazo. Tío, madre mía, terroristas en mi chat. Y encima es el único moderador este No. Me pongo la contra. Ah. <risa> bola, bola, Eh, Eso no sé si es frano. Tío, me ha invocado a alguien, pero no sé quién me ha invocado. No tengo contra, sale ah, una marca. Pues, Jay, me ha invocado a un pibe y he puesto. Pum. Pum. ¿Será otro amante de la cum? Pues seguramente <risa> Me gusta mucho el cum Mucha gente que le da, le da el cum Este se llama cosplay de Astoria Muy típico Yo Creo que es el mismo ¿Me, que me pego antes. con él o...? Bueno, me eso sí es el mismo si, si, si bebes tú, es el mismo Pues estaba invocando oh, gente okay. de las señales Pero bebiendo esto, o sea, no, no entiendo No entiendo Bueno, pues tengo puesto aquí cum a ver si salen las cosas. Me acaba de encadenar un combo combo de la Es un mogullo. Esta puede estar re graciosa. No me gusta. No Toma, he ¡Ole! aquí más Vale, Jaime, eh, pongo señalita. Pongo señalita. No me sale ninguna. Yo no sé cómo va lo de los vigores eh. Los viewers. Espera, ¿quién coño es este? ¿El Twitch? No soy yo, desde luego. Mijalio. Mijalio, eh, vas con la armadura de Javel o Y vas con el hacha grande esta. el Pues vale. le el al. Ah, aquí estás. Francisco. Invóqueme. ¿Listo para.? Morir? A... Es que creo que me he subido otra arma, Jaime, solo por el simple hecho de que pueda cambiarme el arma a mitad de batalla, ¿sabes? Sí, sí. A yo tengo mi rompe malla, lo que pasa es que apenas la uso. A ver, claro, yo tengo un estoca más 10, pero. Mi sharp mailbreaker es que hace un poco daño, no sé. Bueno, ver, poco daño. A ver, es para rematar. Sí. Remata bien, tiene más daño crítico, pero aún así, lo, los críticos creo que ya se me rentan más con mi. con mi arma normal. No sé cómo va el daño crítico. A un multiplicador, supongo. No. En multiplicador en el sentido de. Hace un 125% de daño al tener 125%. Jaime hace una, una pelea a stock. Sí, a dos manos, sí, esto que. Sí, sí, a dos manos. Esto a dos manos, venga, vale. Venga. Es el rompemalla también, ¿no? Lo mismo Sí, yo, yo, bueno, yo tengo un estoque. ¿Qué ah. pega más este raro. ¿no? Llevo un Ricardo, ¿qué? No, es una es un stocker normal. Oh. Esto es muy maricón. Esto es que manila. Yo, cabrón. Te gusta que te pinche, te gusta que te pinche, te gusta que pinche. Ya esto puta. es una puta mierda. Te voy a, a quitar más, tío. Porque bueno, no sé, tío. Tienes mirado el escalado del estoque. Y, y has cogido un aleatorio. ¿Qué has hecho? Es. Ya, he cogido uno cualquiera. Joder, mírate el daño y eso míratelo en una constructor de builds o lo que sea cuánto daño te haría cada toque. no ni siquiera yo tampoco lo he mirado tanto Le he dicho va ah, rompe malla está bien Pues rompe malla me lo he puesto para que escala más a destreza y hasta acabo de, me lo acabo de cargar very fucking nice pon la señal ahí y ya creo que me sales cuando la pongas cuando acabe la pelea cuchillito <risa> ah, estáis peleando ahí, ahí. Todo esto que los veo tan cortos que parece una daga, tío. Pero luego, en verdad, digo, no, es que las espadas son tan grandes que, eh, eh, que me parece corto un estoque cuando en las vidas reales... Sí, es parece corto, bastante, pero... Bastante largo. Dios, fantástico. Jaime, para de luchar con esta vida, tío. Y tengo ah, un, un estoque bastante largo. ¿Cuál? Ropera. Ropera. Clásica. Típica de... ¿Algún estoque? Todo lo otro show. Pero más lento, ¿no? Eh. A ver, tío, me encanta la sangre que se te acumula en la cabeza. Eh, no me sale la, la marca, eh. Y mira que tengo puesto Q Quizás has un poquito. Puede ser. ¿No? Ah, que he puesto la, la señal de ayuda. Perdón, perdón, perdón. Ah, pero aún, aún así no. A a un segundo. Voy a volver a. Aquí. Hay un doku. Y a mejorar una cosilla. Sangre. Ok. A tener dos armas al menos Eh, me sale aquí el... Tío, estoy, estoy muy rayado ¿Por qué solo me dejas uno? ¿Es eso lo que está pasando? Hay una nota que se llama oh, Daddy sí. Mira, mira, mira un... Algo sobre Invocaciones En Dark Souls 3 Porque no entiendo Voy al Santuario Enlace ¿eh? de... De Pito el... O puede invocar a Franci, no La próxima Sí, espera, espera Todavía no ya, ya. ¡Oh, oh, oh, oh, oh! oh Guau. ¡Hora de luchar! ¿Quieres hacer una lucha a, a esto que también? O, ¿O normal? ¿Estoque o daga? Man, full, bueno, daga, estoque, espada, arma de destreza corta, chiquitita que pega rápido. Vale. Daga, no tengo mejora ninguna. Hostia puta, qué cojones es eso. <risa> <risa> Cuchillo, más a mariposa de esta. <risa> Muy absurdo esto. <risa> Dios, Dios, Dios, Dios. Queda fuerte! Pega, pega, pega mucho, eh. Puf, no me gusta la daga esa. <risa> me siento muy amenazado. Yo, ¿en qué merece.? Ben bendecir? O sea, ¿En qué merece. ¿Qué? un arma, tío? ¿En qué me un arma? Depende de lo que. ¿Qué arma? Es una espada la recta. Una ¿La espada recta. Si tienes mucha destreza y mucha fuerza, la, en Que te suba al escalado. No me acuerdo cómo se llamaba. Es ¿no? que no tengo nada. Es que fuerza no tengo mucho. Y es que no, pues... Quiero que me tapen. Si no quieres ningún elemento en concreto, daño básico, lo mismo puede ser más ventajoso. Primero mejorate la tope y luego ya ves las intuiciones, lo que cambian. ¿Qué Uff, esto me da, me da cosa, ¿eh? No sé cómo. No sé quién va a salir de aquí vivo y quién no. Yo tengo papeleta de morirme. Vale, ya la tengo más, tío. Vale, vale, cancela, cancela, cancela el duro, cancela el duro. ¡Oh, Casting! Cancela, cancela, que no aguanto un cuchillazo más en el pecho. <risa> va a pelear, no. no. Vale. Lo siguiente. Ganaste el duel Los milagritos milagrosos. Tengo otro más. Wait, wait. Vale, vale, vale. Vale. Venga, dale, dale. <ríe> okay. eh, Jaime, ¿en qué tenés en tú el cestus? En eh, bendición. Bendecido Porque te, te da la generación de HP Un poquito ¿Y lo tienes subido de nivel o...? Ah, más 10 Pero vamos. Eso por subir, en verdad Tontería No sé cómo no te he dado Eso Me has dado, creo Pero no me ha roto la guardia Ven, No, no te he dado me ha hecho, hecho algo de daño, ¿eh? ¿Qué de eso? <risa> es más que me movió <risa> La de ley sin nombre, ¿no? Mm. Hostia, hostia Eh, ¿qué va a pasar ahora? Vale, mi muerte ha Me madre. he quedado un toque, eh <ríe> Sí, sí, sí, sí, sí Yo te lo juro que estaba como, vale, ya está, lo mato Y justo me ha hecho el parry y digo, bueno <ríe> los Adiós A llorar a llorar la casita. Vale, me voy a poner que dije. Oh, Otra vez he puesto la, la buena, tío. No me gusta la buena. No me gusta ser bueno. Dame 2 seconds. Okay. Que voy a cambiar algo. tirado Bueno, le he los dedos de, de Rosaria De Rosalía De Rosalía eh, En la verdad puede... no son de Rosalía, estos son resecos De Rosalía del el pacto Ya Por ahí voy al caos ¿Al caos? Ya la he dejado Va, a ver cuando aparece bueno, en verdad, aquí, a ver. Tienes eh, Q1, ¿no?, puesto. Sí. Y yo, también. Va, va, va, va. va, va voy. En verdad, ¿Eh? da un poquito, para que no me sube. Ah, aquí está. ¿Por voy a seguir aquí peleando, Fran, tú? Entretente con... Sí, con que es que no sé. Es que las la oscura. oscura. ¿Qué? No, sí, vale. ¿La material que sí, Soler! <risa> a soler, ¡Hostia, play, Soler! Ale ese Soler ahora! ¡Hostia! Cosplay de Soler. tengo yo mi. Aquí. Espera un momento. Mira, eh. Creo que me voy a un poquito nada más. Sí, sí métete el otro. Porque lo va a necesitar siendo Soler. No tiene, no tiene muy buena armadura, ¿no? Ni, ni daño, ¿no? El cosplay. Tú crees eso, tú crees eso. Hola, venga. Ah, para, para, para, vas? para. Hombre, es que si era eso, uno no puede no pelear. <ríe> Listo. <ríe> Hostia puta. Eso no es cople y no lleva el escudo. Esa <ríe> es la espada de Soler. Eh? No. El Las armaduras no se podían mejorar en este juego. No, no en eh... este no, pero en el uno sí. Sí, Soler, te veo un poco mal. Tendré que usar mi arma secreta: Las bolas de fuego inútiles. Porque no tengo su piromancia y no puedo cachar otra cosa. ¡Ah! Soler, te voy a pinchar en el pecho. Realmente estoy buscando un pantalón más guay, tío. Pantalón. <risa> Hey. Eh No, no te había visto Qué cabrón Dios te santo. No, yo, yo me he muerto, ¿no? Prácticamente ¡Ay! ¡No! <risa> <risa> bueno bueno Buena, buena, buena, buena Buen soler Sol aire Muy buen solaire ¿Buen soler ¿En serio? ¿Te me va ha más, puesto los... No, el Sí. A ver, mal Soler, mal Soler, saca un espadazo de la hostia de repente Y todo vale, tipo es de, que puesto... de armamento Me he puesto la, la luna oscura esta que no va ¿El pacto? Te tienen que invocar, creo, o... No, claro, tienes que... Te, te, te invoca el juego para formar más gente. Que sea el pacto de Aldrich No, que, que ah, el de, coso no sé este qué. que me había puesto en el arma antes ah. Vale Voy a probar mi, mi nueva espadita, ¿eh? aquí okay. pues te he puesto hueá yo descansé en la hueá ahora creo que si sí me renta ponerme el ataque sucesivo que ahora... no sé, ahora... okay, me voy a poner una armadura bastante normal la verdad <risa> <risa> yo me quería poner unos pantalones chulos y no puedo, no puedo poner el puto peso. Ok, el peso ya estoy full de esto ¿Eh? ¿De fran? Sí ¿El Frank. ¿Cuánto pesa el Cestus? 0,5 o sea, nada, tío Y la rompemalla tampoco Las dagas y eso Es como no lleva nada O sea, el estoque pesa suyo. 3, 3 con algo, creo 2, con algo. El estoque 3 con algo Me pesa cinco la mía, eh La rompemalla Creo que es más grande el estoque mm. A ver, vamos a probar Una espadita chula Ahorita chula, ahorita chula. Eh, aquí estamos. ¿Qué tal? Vamos, a... vamos, a pelea? vamos. ¿Quieres pelear? ¿Quieres tiro? a, a pelear. Bueno, podría ponerme una piromancia para. No, ni piromancia la ni hostias. Yo me he quitado las piromancias, así te te que no me... te preocupes. Nice. nice, nice, nice. La mía no es ni imbuible, creo, la, la que llevo. La que me a... vaya, sí, pero. Esta no. A ver, estáis checando, ¿eh? Que no he jugado con esto. Checando. Y ese escudo, sí, tío. No es ni el emblema de hierba. No, tío, pero tienes si no, si que A la a atar los dios, Hostia, ¿qué está pasando? No lo he ni visto. No, mira, la... Estoy probando aquí la wea, Teo Frank. Ya, ya, que estoy, es que estoy probando el arma. ¿no? Ahora, ahora, ahora, ahora. Típico, típico. Típica excusa. ¿Lo dejamos? Sí, sí. Vale. Si quiere ir contra el señor, Ale. My turn. Vale, vale, vale. Se ha echado señor, Ale. Se está bufando un poco. Se la, devuelve la, la build que lleva. ¿Se la puede mandar luego por el Discord o algo? No tengo ninguna vez. A ver, Bill, Las estadísticas. En general. Ah, y el equipo. Vale. Bueno, el equipo lo cambias, ¿no? Los anillos no sé qué llevarás. Hostia, Fran. <risa> eh, okay. Dios, ¿no? Hostia. Yo también tengo ataque a distancia. ¡Hostia! Increíble enfrentamiento. Hostia, Darás eso. Los vestigios eso de, de, de... vestigios del hecho del caos. Bastante potente. De las pocas piromancias que me ha dado, claramente. Joder, p***, es que Que va a estar, hermano. voy a mejorar más. Pues luchemos. Ok. Eso ahora me voy a poner esto. esta. No, sí, claro, méteteme 500 buffos de nuevo. <risa> no, estoy este bien ah, así. Solo ese, este, vale. Yo no sé si debería mirar qué buffos me puedo poner, qué cambios hacer a mi personaje, pero. Por ahora claro, no. No veo necesidad. Vale, que bueno, le salte. puedes ganar. Va, no, esta no, no, arma no me... sirve. <risa> no, la verdad que. Quizás no. Quizás sirva no, esta. No mucho. Digo, no digo que le pueda ganar cualquiera, pero que no me he visto como en demasiada desventaja comparado a otra gente. Aunque toda ventaja se aprecia siempre. Tío, no puedo creer que le ganes a Tremenda Espada. Bueno, pues, da un toque. ¿Te has quitado el casco? Ah, para rodar. Uh. ¿Cómo, ¿Cómo mueves eso tan rápido? Te lo juro que no entiendo. <risa> lleva algo, lleva algo. Llevado paja, llevado No llevo nada, tío. ¿No? ¿Habilidad de dedos? Simplemente. Pues. supongo que sí. Hostia. ¡No me jodas! <risa> ¡No, tío! ¡Qué has ¿Cómo te has ido? Bueno, rodando. <risa> Pero eso se supone que no, no puedes rodar. Pero, me has tuneado un golpe y luego he rodado al siguiente, ¿no? No sé. Pero para eso es el ataque fuerte. O sea, primero te da ese golpecito y luego te da el hachazo fuerte claro. ese. Voy a extraer de nuevo. No cosa. lo puedo explicar. Solo sé que el juego me ha dejado rodar e irme. Parece que sí. Me que este anillo, tío, no me sirve para nada. Me sales aquí otra vez. Del tirón. ¿Fran, tú lo has puesto? Oh, o no. no, no, todavía no. O sea, con la build. Estoy concentradito. Pues que después os paso la, la armadura que tenía antes, cuando recién empezamos. Es más buena, mejor. Póntela. La gente dice que aquí la armadura no, no afecta, pero mis cojones sí que afecta bastante. Se nota. Pero todo el otro día yo había estado peleando contra un tío que tenía esto que no te protege nada. Y la verdad es que no sé cómo aguantaba tanto. Pues no sé si vitalidad. Pues sí, no pues sé. vitalidad pura. Por ahí ¿no? tenía 20. Tenía 25 años No, no se curaba. No, pero vitalidad, digo, de, de la base. De, de vida. No sé. O sea, tienes muy grande. Si tienes vitalidad 99, sí se puede notar. No vas en pelota. Estoy bonito. Venga. Ahora lucha. Por, bueno. ¿Algo más te vas a castear? ¿o? Nah. ¿Qué okay, ruedo bien. A pelear, bueno. Joder, joder, joder, joder, joder, vale. Otra <risa> <risa> nada no, de ese me deja en el sitio. ¡Hostia, casi! ¡Puta madre! ¡Qué miedo! ¿Qué está pasando? <risa> Ven aquí, tío, que quiero que te acerques. No te puedes así. ir allí. Sí, coño, está haciendo, pero. Muy mal todo. Todo mal, ¿eh? No. ¡Muereo! Ya veo yo. ir de los dioses, creo que es eso, ¿no? Está feo. Es bonito, mejor dicho. A ver, sí, es bonito. Pero. tío. Me morí. Bien jugado. <risa> <risa> Hasta la próxima. Me desintegro en la nada. La nada infinita. Bueno. Vamos a ver. Echame aquí los deditos. Lo ha tirado la, la, la, la de ayuda, tío. Oye, tengo un yo. O dos. Disco, ¿qué está sucediendo? Algo sucedió. Bueno, ¿tienes puesta la señal o no? Ya la he puesto también. Bueno, no ¿Tengo Pum? Sí, tengo Pum. Ah, ¿Los deditos? Está bien. Vale, no salió Fran. Y la otra no me está saliendo. Todavía. Mm, por ahí yo he dicho que sí, demasiado temprano. Pues sí. ¿Sí está puesta? Pues no sé. No entiendo. Ah, lo voy a poner en otro lugar Bueno, en otro lugar no, la voy a reponer la voy a, a, a Don Fran eh, Jaime el chico ha preguntado Ah, que ha preguntado, es verdad Tienes que meterle los paneles, Sí es verdad, los paneles Eso sí. Sí que hay que meterlo, que eso estaría bien, meterme Luego yo si eso en el boca chancla. Y que me estoy diciendo más o menos Pues no controlo mucho de Twitch Youtube sí, estoy harto de Youtube, pero Twitch muy poco, es que ni, ni veo Twitch, tampoco demasiado. Ahora lo voy a poner abajo, a ver si funciona. Puedo abajo. Eh, Fran, ¿vamos a pelear o qué? Espérese, es sí. No, esperamos, eh, aquí no esperamos. Yo creo que tenía una armadura de mierda, tío. me voy a poner bajo la armadura. Aquí el ángulo? Uy. El ángulo, tienes un buen ángulo. No, desde aquí abajo el ángulo. Joder, qué mal ángulo. De aquí atrás. Ahí sí. ¿Qué hago, cabrón? He perdido toda la, la barrita de... de lo, ¿Cómo se llama? Lo azul. FP. Eh, ah, mira. Ha salido. Pues voy a ser. Hacer... No, no. Ya veréis. Uh -huh. Vamos a ver. Fran, Fran. Duelíamos. Antes de que ¿Qué? no soy épico gamer. épico gamer. Tonto... ya ¿no? ¡Dragón! Eh, dragón ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Bueno, me vio mal, ¿eh? guau ¡Ay! ¿No vas a usar la técnica de la rendición? Uf, aún no quiero... Pero debería... Vale, bueno, bueno, bueno, bueno. Rendición, bro. Rendición, venga, vale, vale. Venga, vale. Vamos a dejarlo... Por no jugársela, pero... A ver, está guay sí a ver, voy a ver. Por dragón. ahí esto salga mejor de lo que salga, de lo que pienso. Duelo dragón, duelo dragón. Un segundo, un me quedan el puto cable del mando. Espera por un momento. Ah, ok. A okay. Parece una pelea de Star Wars esto. ¿Qué tal? Estaba mora y una blanca. Bueno, eres. Hombre, blanca no hay ninguna, creo, ¿no? En Star Wars. Si sí, eso se parece a la de. La que sale en el Mandalorian. Sí. Negra y blanca. Pero ni, ni eso. Esta arma no me estaría gustando. Uy, uy, uy, uy, uy. Uy, eso no me lo esperaba. Ay, siento que tiene doble magia este señor. Es el mago. No me doy ni queriendo. <risa> Qué triste. Guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau. Lo coge, lo coge, lo coge, lo coge. No. están peleó mal, No le ha dado un toque. No le ha dado un toque. Déjale para para la pelea, ¿no? Porque... Eh... Tío, me está dando ya miedo. ¿Qué es estoy presenciando Hace un basta o ¿ok? <ríe> qué malas intenciones Y está, ya está para, para. No, por nada Hostia, perdón Da igual da igual, igual. <ríe> Fallecido. <ríe> vale dragón Luchemos vale. No necesitas ni de verte estos <ríe> Fran, no sé si te, hay, si te ha ido el micro eh No, no cheque, cheque A ah, ver, te lo estoy viendo eso parpadear Sin escuchar nada y digo ¿eh? No, eso por el perro subo ¿Qué ha pasado? Asustado. ¿Qué es eso? Una técnica secreta. Dios, conexión? me ha quitado un montón. Sí, porque va en pelota, tío. Estás en pelotas, en pelotas. Pelotillas de dragón. Hostia, chaval. Hostia, buen buen Buen daraco buen salto, pero... Has fallado, crack. <risa> Ay. ¿Qué es eso? Ah, nada, no es pues nada. Esto que no toca la norma de hoyo. ¿Qué, ¿Qué habilidad extraña va a hacer ahora? Ninguna, un pinchito para adelante. Uf. Uf. ¿Cómo no te he dado, tío? ¡Qué asco! No, no, no sé qué coño está pasando. No, no, no nos tocamos, pero sí nos tocamos. <risa> eh... Vale. Fue <Buen> party. <risa> sí. ¡Hostia! Eso, eso me suena, eh. <risa> ese ataque me resulta un tanto familiar. ¡Hostia! Me gusta. Por favor, no. Por favor, no. Cura ese señor dragón. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, tío! Arigato, ¡No te has casado, la llama negra! ¡Qué asco! Listo. <ríe> Madre mía. Hasta un chulo, eh. Qué asco. Y. Aprovecho para comentar que ya vamos ahí cerrando directo por hoy. Ah, pues. Debo marchar, ya llevamos casi dos horas. Hasta estado chulo, desde luego El próximo Probablemente eh, O lo haga de otra cosa Ahora que tengo la cosa esa de, me, me da esta cosa llamarlo capturadora Es un, un pendrive el que le enchufó un HDMI realmente <risa> Ahora que tengo esa cosa Probablemente no sé si jugaré algo en Switch O Demon Souls Directamente no, pero lo jugaré en un futuro seguramente De la Play 3 Y... Joder, que tengo que hacer el directo del DLC de la ciudad anillada. Que nunca lo he jugado. Que lo voy a jugar a ciegas. El otro le dice Ariandel. Y ya estaría. Muchas gracias al señor Alejandro por los buenos duelos. Literalmente hasta hemos estado todo el rato peleando contra ti, en verdad. Pero está guay. No sé cómo haces lo de cambiar de arma. Me lo vas a tener que enseñar. En algún momento. Y ya estaría, chavales. Hasta la próxima.